Mi nombre es Elmira Camargo. Yo acudí aquí a, a, al el abogado Eduardo Soto por mi petición y también por violencia doméstica. Que, gracias a Dios, gracias a esta oficina, gracias a todos los, los que trabajan aquí en la oficina, Eduardo Soto, Eduardo Gallego, todos los... los <ríe> Entonces, gracias a Dios, ya tengo mi residencia <risas> y aquí la estoy presentando para que vean que sí, lo, sí se logró y sí se puede. Y aquí estamos con la ayuda de Eduardo Soto y todos los trabajadores. Mi nombre es Elmira Camargo. <risas>